Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro video en este módulo sobre funciones. En los videos anteriores hemos cubierto cómo definir funciones en Python y cómo interpreta Python los argumentos de una función. En este video me gustaría, me gustaría hablar eh, sobre un tema llamado argumentos predeterminados. Pero esta vez quiero que empecemos trabajando con un ejercicio. Imagínense que trabajan para una compañía que imprime tarjetas de cumpleaños. El valor de la impresión depende de qué tan grande sea la tarjeta. De hecho, esta empresa cobra 50 pesos por cada centímetro cuadrado de papel que toca imprimir. Un día llega un cliente que quiere tarjetas de cumpleaños para sus 10 hijos, que coincidencialmente cumplen años el mismo día, y el cliente, como suele suceder, <ríe> no quiere a todos sus hijos por igual, Así que les encarga cinco tarjetas pequeñas de, de 15 centímetros por 30 centímetros, cuatro tarjetas de 20 centímetros por 40 centímetros y una tarjeta de 50 centímetros por 50 centímetros para el hijo favorito. Oiga. Mm. El ejercicio entonces consiste en hacer una función con cuatro argumentos, el largo, el ancho, el costo por centímetro cuadrado y el número de tarjetas y que retorne el costo de todas las tarjetas de este tamaño. Acá en este código llame a mi función costo de tarjetas, y esta recibe cuatro argumentos que llame largo, ancho, tasa de impresión y número de tarjetas. Dentro de las instrucciones de la función, primero declaro eh, una variable llamada área, que guarda, que guarda el área de la tarjeta, es decir, el largo por el ancho. Luego hago otra variable, en este caso llamada costo una tarjeta, que guarda el costo de una tarjeta, es decir, el área por la tasa de impresión. Entonces, si esto es 10 centímetros cuadrados, toca multiplicar eso por cuánto cuesta cada centímetro cuadrado. Por último, hago una variable llamada total, que guarda el costo de todas las tarjetas, es decir, el costo de una tarjeta, por el número de tarjetas a imprimir. Al final, entonces, simplemente retorno el valor total, con la declaración return. Ya que definimos la función que necesitamos, ahora solo necesitamos utilizarla. Esta vez, tenemos que usar nuestra función eh, tres veces. Una vez para las tarjetas pequeñas, una vez para las tarjetas medianas, y una última vez para las tarjetas grandes. Acá estoy guardando el costo de cada tarjeta, oh, entonces, si se dan cuenta, para las tarjetas pequeñas, tengo largo de 15, ancho de 30 para las medianas 20-40 y para las grandes 50-50. El costo de la impresión es 50 para todas las tarjetas, pero quiero 5 tarjetas de las pequeñas, 4 tarjetas medianas y solo una tarjeta grande. Acá estoy guardando el costo de cada grupo de tarjetas en tres variables llamadas costo pequeñas, costo medianas y costo grandes. Y al final imprimo la suma de esas tres variables. Ahora podemos ir a la terminal y ver ¿Cuánto eh, es el costo total de ese pedido? Entonces vamos a hacer eh, Python código 2.py y el costo fue de $379,500 pesos. Así que son tarjetas de cumpleaños excesivamente costosas. Espero que nadie esté teniendo negocios turbios en esa empresa. pero. Bueno. Aunque, ya los, aunque ya solucionamos el ejercicio que les planteé, hay algunas cosas que se pueden limpiar en el código. Fíjense que nuestra función recibe cuatro argumentos. Entre más argumentos recibe una función, más confuso se vuelve llamarla y más fácil se vuelve cometer errores. Por ejemplo, no es, no es muy fácil acordarse si el largo es el primer argumento o el segundo, qué es el tercer, que, cuál es el tercer número que le doy a la función, cuál era el cuarto, hay mucha confusión. En estos casos les puede ser útil utilizar esta notación en la que escribimos explícitamente el nombre de cada uno de los argumentos cada vez que llamamos a la función. Eh, aunque esto resulta eh, en un poco más de código, lo hace mucho más fácil de leer. Entonces decimos largo igual a lo que sea largo, ancho igual a lo que sea el ancho, y lo mismo para los otros dos argumentos. Lo último que me gustaría mencionar en este video son los argumentos predeterminados. Como regla general, me gustaría que piensen que si ven muchas cosas repetidas a lo largo de su código, es probable que haya una manera más compacta y concisa de escribir ese mismo código. Vean que las tres veces que llamamos volvamos al código 3, vean que las tres veces que llamamos eh, a nuestra función utilizamos la misma tasa de impresión, es decir, 50 pesos por centímetro cuadrado. Este valor puede cambiar en algunos casos especiales, por ejemplo, si usamos tinta no sé más elegante, más costosa, o si estamos en un mes de oferta, pero en general, ese número siempre será el mismo. Entonces, en estos casos, eh, podemos darle un valor predeterminado cuando declaramos la función, diciendo tasa de impresión igual a 50. Para hacer eso, pues simplemente tenemos que poner este argumento, oh, bueno, eso es importante, tenemos que poner el argumento predeterminado eh, de últimas, y escribir igual a lo que sea el valor predeterminado que le queremos dar. Ahora puedo borrar ese argumento de todos los lugares eh, en los que uso ese valor, si yo quisiera utilizar un valor diferente porque estamos en mes de oferta o lo que sea, simplemente llamo a mi función igual que antes, dándole eh, el valor que yo quiera usar para la tasa de impresión.